Hola a todos y bienvenidos a este tutorial sobre el gestor de referencia Zotero. En este tutorial vamos a ver cómo podemos integrar el visor de PDF de Zotero con la posibilidad de añadir notas directamente desde el plugin de cita que tenemos instalado en nuestro procesador de texto. Como todos sabéis, este visor de PDF que incorpora Zotero tiene muchas utilidades interesantes. Eh, solo por destacar a una, algunas de ellas podemos subrayar, eh, vamos a poder capturar eh, un, un área del documento, incluso una imagen y eh, bueno subrayar en distintos colores y vamos a poder añadir notas, que es lo que mm, os quiero enseñar. Entonces mm, es muy interesante. La opción de añadir nota porque podemos ir destacando las partes de texto que después vamos a usar para no escribir nuestro trabajo y vamos a poder parafrasear o sintetizar mediante el uso de estas notas y luego incorporarlas directamente en la redacción. Yo os voy a hacer una demostración de cómo usarlo, pero realmente cada uno de vosotros podéis crear vuestra propia metodología. Eh, cuando abrimos un PDF, es importante que os fijéis que normalmente eh, me va a aparecer en este botón, en el botón este, que es donde me aparece la información, etiquetas y relacionados. Eh, vamos a abrir otro, por ejemplo, este. ¿Vale? ¿Veis que me pone esto por defecto? Pero después tenemos aquí un icono que es... Eh, el un blog de notas y ahí vamos a poder ver eh, todas la, las notas que yo he elaborado. ¿Mm? Eh, algunas de estas anotaciones pueden venir dadas por la, eh, eh, pueden venir, eh, de las propias referencias, eh, pero en muchos casos son notas creadas por, por nosotros. Entonces, lo que vamos a hacer es estas notas que tenemos aquí eh, en este caso eh, siempre me van a aparecer primero las notas del elemento del documento que yo estoy visualizando y estas serían todas ¿vale? entonces yo lo que voy a hacer ahora es desde el procesador de texto eh, usando el plugin de cita de Zotero voy a usar la opción, la opción perdón, añadir notas. ¿vale? lo veis aquí vale ¿cómo, ¿cómo lo haríamos? pues lo haríamos de la siguiente manera yo estoy redactando este trabajo ¿no? eh, y si os fijáis aquí, eh, voy a hacer una introducción a lo que es la nanotecnología. ¿no? Entonces, si yo me voy a, a, mi, a mi gestor, tengo aquí una carpeta donde tengo todos los artículos que yo voy a usar para ese trabajo. Si os fijáis, y yo lo que quiero citar es este trabajo uh, de eh, Farozak y Langer. ¿Eh? Y yo pues, ya tengo aquí hecho una, una nota de lo que es la nanotecnología. Incluso fijaros que es muy interesante porque yo puedo directamente redactar esta nota y eh, añadirle la, una cita. ¿eh? ¿Vale? Incluso veis que se puede citar en una a, ventana aparte. Y esto sería una, la opción de insertar un enlace y esta sería la opción de insertar cita, ¿eh? ¿vale? Entonces, yo ahora me iría a mi trabajo ¿eh? y me posicionaría en la parte donde yo quiera insertar esa nota y simplemente le digo Add Note. ¿Vale? Y ahora lo que tendríamos que hacer es buscar la nota, ¿vale? Que la podíamos buscar por por una eh, palabra clave o directamente, pues en este caso eh, yo la he identificado, sé que es esta, ¿veis? Y ahora, bueno, únicamente eh, lo que haríamos es, pues quizás, corregir todo esto y echarlo para atrás porque ya tengo perfectamente mi párrafo con la nota al final, perdón, con la cita al final. ¿Mm? vale, por ejemplo, aquí en este segundo párrafo yo he, añadido, he indicado que tengo que insertar una nota, bueno, pues me pongo aquí, me voy a añadir nota y eh, bueno, no recuerdo ahora mismo eh, un momentito, a ver eh, vale, eh, bueno aquí eh, dice la ingeniería de los materiales su producción a nivel eh, le damos aquí Vamos a buscar, no sé si estará puesto como inge. Ay. Vale. Eh, no es esta, debe ser otra, pero bueno, para que os hagáis una idea, voy a poner una cualquiera, porque ahora mismo, eh, por ejemplo, también mirar, yo podría añadir directamente toda una parte que haya. ¿Veis? que yo haya destacado el texto y ahora pues sobre este texto pues eh, podría escribir lo que me interese ¿Mm? bueno esto vale esto la imagen la vamos a quitar vale vamos a hacer otro ejemplo que sería aquí ¿eh? yo estoy hablando de las 10 posibles aplicaciones de la biomedicina en general eh, de la nanotecnología a la biomedicina y tengo aquí puesto insertar nota, ¿vale? Pues ahora me pondría aquí, le digo añadir nota y eh, tengo por aquí las, aquí las aplicaciones, ¿veis? Las, y ahora directamente, ¿ves? Me pone, existen disponibles aplicaciones y directamente lo he incorporado, toda esta información desde la nota que yo ya había redactado en, en Zotero, ¿vale? Bueno, pues esto es todo. Espero que eh, os parezca interesante el, el tutorial, aunque, como siempre digo, eh, todas estas aplicaciones prácticas del gestor debemos probarlas en nuestros trabajos y, bueno, hacerlas nuestras para, bueno, cada uno crear un poco su eh, metodología. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis, usar los comentarios y nos vemos en el próximo tutorial. Saludos.